Una vez cumplida la encomienda con el señor San Antonio, ahora toca el turno del santo patrono San Nicolás de Tolentino, partiendo el día domingo de la ermita de San Antonio al templo central y posteriormente a la ermita de San Nicolás de Tolentino peregrino, para llevar a cabo su fiesta de pone bandera en el barrio de Tashuadá, logrando conservar esta tradición a 450 años de sus inicios. no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos. No cometerás adulterio, pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es donde Él pone sus pies. Ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí, cuando es sí, y no, cuando es no. Lo que se diga además, viene del maligno. Palabra del Señor. se celebra en fecha variable entre febrero y marzo, se inicia 15 días antes de la celebración del carnaval, con una peregrinación de varones al cerro de Tetepango y a Jacuba para traer flor de encino y cucharilla para adornos de carros, fachadas, rosarios y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia. Días antes, los chitas recorren los barrios haciendo estallar en el crucero de las calles el chicote para solicitar ofrendas vestidos de forma estrafalaria, portando muñecos y muñecas y un cacomixle, nombrados Cotita y Napoleón, que simbolizan la fecundidad y el mal. Thank <laughs> you. Cuidado, cuidado. El chita porta en el cuello una gordita de maíz que ofrece como símbolo de invitación. En la ermita de San Nicolás se realizan rezos y cantos para dar inicio con la gran fiesta, donde posteriormente se ofrece el tradicional mole verde y mole rojo a todos los presentes. Más tarde se inicia en la ermita el baile de bandera hasta el altar con las ofrendas correspondientes efectuada por los chitas y los vecinos. Posteriormente las autoridades representadas por el secretario de gobierno Simón Vargas Aguilar, el alcalde Humberto Pacheco, la diputada Yajaira Aceves Calva, quien dentro del rito estuvo representada por el ingeniero Jorge Candelaria Martínez, así como el diputado Miguel Ángel Peñaflores, colocan la bandera en el mástil y esta permanecerá ocho días en una plataforma triangular. <risa> Y que me que la venga, que me ha dicho, que que tomé eso, pídate, pídate, que todo me a la torre y pídele que te cuece el que te caminar, Venga, imagínate! ¡Déjame, si, si, si, si, si, si, si, si, y si, que si, si, si, si, pajarito si, si, si, si, de tu casa! si, si, si, si, si, sí, señores, la torre, días para que corazón Para que no se eléctrico. la bandera. El de San Antonio, por favor, ahí, ahí, por favor, con la actividad. ahí les va a ayudar el, el mayordomo, por favor, señor presidente, ahí les va a ayudar, por favor, ahí así, ahí así, ahora sí, ahora sí, por favor, Florera Sazón en su, su bandera en este momento vamos a, a iniciar, a pedirle licencia a, a señor San Antonio, a señor San Nicolás, para poner su bandera el día de hoy y donde dentro de ocho días venirla a quitar y entregarla a su nueva mayordomía Así que en este momento le vamos a pedir licencia a ellos para que nos den la licencia de ponerla y que con esa misma alegría que hoy la vamos a tener con esa misma alegría la venimos a quitar dentro de ocho días. Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reina, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro padre cada día, perdónanos nuestras ofensas como para que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y libremos de la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 ¿Sí? ¿Así? ¿Ah, Pero vamos volteando. Ah, vamos Para sí, por, valla, por favor. por ¿Sí? favor. Para estas mayordomías, por favor. Músicos, una diana, por favor. Antonio Señor San Nicolás le dice que lo manda a Muchas gracias por este apoyo que le dan a ustedes a estas festividades. A mí me da mucho gusto verlos que eh, apoyen, aunque sea con su presencia. Pero me da mucho gusto que apoyen a las mayotonías, y ustedes ven las festividades que el pueblo y que la mayoría organiza para todo el pueblo y general izquierda se siente muy orgullosa de tener estas tradiciones tan bonitas y los que las conservamos nos sentimos muy orgullosos, sean ustedes bienvenidos a esta a su casa. Gracias. En nombre de la mayordomía les damos las más sinceras a todas las personas que apoyan a esta mayordomía, a todo el pueblo en general, como yo les dije antes, arroz, frijol, maíz, jitomates, aceite pero todo el pueblo coopera y todo el pueblo es bienvenido a estas festividades. Disfruten ustedes de estas fiestas que esta mayordomía de señor San Nicolás les prepara para todo el pueblo en general. Disfrútenlas sanamente sin hacer desorden, al contrario, apóyenlos vigilando, por favor, si son tan amables.